La vida no tiene un sentido. ¿Soy libre o no soy libre? ¿Tiene o no tiene sentido la vida? pregunta queda. ¿Soy libre para hacer lo que quiero? ¿O estoy determinado a hacer lo que debo ser? Voy a leer un poema que puede ayudarnos a responder esto. Entre los escombros y los cadáveres avanzan dos hombres, los únicos sobrevivientes. Apenas se encuentran, comienzan a discutir. Uno es hindú, Adepto del Vedanta, el otro, un cristiano, un tomista. Al ver al hindú, el cristiano repite, «El mundo es un accidente, nació del fiat lux divino, fue creado y como todo lo que tiene un principio tendrá un fin». «La salvación está más allá del tiempo». El otro responde, «Este mundo no tuvo principio ni tendrá fin». Es necesario y autosuficiente. No lo alteran los cambios. Es, ha sido y será, siempre idéntico a sí mismo. No se sabe cómo terminó el diálogo. Mejor dicho, el diálogo continúa. El poema nos lleva a un momento del tiempo en el que solo hay dos seres humanos. Es decir, Toda la humanidad y todas las ideas están resumidas a dos personas, a dos ideas. Occidente piensa que el tiempo avanza y Oriente piensa que el tiempo se repite. Occidente piensa que el universo nace del fiat lux, es decir, del hágase la luz. Es un chispazo espontáneo, es un big bang. Oriente, por el contrario, piensa que el universo no tiene un principio, ni tiene un final siempre ha existido siempre ha sido el mismo queda la pregunta ¿hay o no hay cosas nuevas en el mundo? si en el mundo pasan cosas nuevas es posible que cada persona pueda hacer lo que desea y sucedan cosas nuevas o sea se validan las ideas de John Paul Sartre toda la vertiente del existencialismo donde tú eres quien decide qué hacer con tu vida y en tus manos está crear las nuevas cosas del mundo, porque este mundo es muy novedoso y todo lo que sucede es nuevo. Eso si sí, se siguen las ideas de Occidente, las ideas del Big Bang. Bueno, para esto yo te recomiendo ver mi video del existencialismo, que lo voy a dejar aquí arriba para que accedas a él y puedas ver en qué constan las ideas existencialistas. Por otro lado, si en el mundo no pasan cosas nuevas y siempre sucede lo mismo, pues no somos libres, somos esclavos del destino. La respuesta está dentro del mismo poema. El poema tiene la respuesta a la interrogante. ¿Somos o no somos libres? ¿El mundo es nuevo o el mundo es idéntico? Vamos a poner unos momentos para filosofar. Ya saben cómo funciona esto. Pausa el video y deja tus comentarios, deja tu respuesta. ¿Tú qué piensas? Déjalo y yo lo estaré revisando. Para mí, la respuesta está en el poema. Cuando se dice, el diálogo continúa, esa es la respuesta. Es decir, que una y otra vez hacemos la misma pregunta, la pregunta de si somos libres o si no lo somos. Eso quiere decir que una y otra vez hacemos la misma pregunta, vivimos la misma situación, de forma cíclica, preguntamos si somos libres o si no somos libres. Esa para mí sería la respuesta, entonces no lo somos. A lo mejor alguno estará pensando, mira, yo creo que el tiempo sí avanza, yo creo que sí hay un cambio en el mundo, porque antes usábamos piedras, luego usábamos bronce, luego usábamos el acero, el hierro, y ahora todos los avances tecnológicos que nos permiten muchísima tecnología. Entonces sí hay un cambio en la forma de vivir de los seres humanos. Bueno, yo te voy a poner este diagrama que yo utilicé en mi tesis para hablar y ejemplificar las ideas de Levi-Strauss. Yo solo quiero que observes que no importa que estemos usando una piedra tallada o que estemos usando un papiro o que estemos usando libros o que estemos usando una tablet, lo que importa es que seguimos leyendo. Y en ese sentido no ha habido un cambio. La tecnología solo nos da una forma de presentarnos la misma actividad humana, la misma actividad humana se presenta con sus diferentes versiones, ya sea papiro, ya sea piedra, ya sea tablet, ya sea eh, libro de bolsillo, pero el acto humano es el mismo, de esa forma podemos decir no ha habido un cambio humano, seguimos leyendo, desde el inicio hasta el final seguimos leyendo. Bien, vamos a dejar hasta aquí el video, quiero saber qué piensas, eh, prefiero mantener una idea sencilla, conocer tus comentarios y claro, la discusión continúa, entonces vamos a seguir abordando estos temas, solo dime, dime qué piensas de todo esto, si te gustó el video, suscríbete al canal y dale manita arriba.